Buenos días, hoy estamos de nuevo en el cuarto de hora con el dermatólogo en Medellín. Hace eh, un par de días hablamos con la doctora Andrea Vargas sobre indicaciones del láser en dermatología y nos han llegado eh, pues varias preguntas eh, refiriéndose a qué diferencia hay entre los costos que tienen eh, los servicios de láser en nuestra ciudad. Hay personas que dicen que encuentran eh, láser eh, muy costosos y otros servicios muy económicos. Entonces, estas personas quieren saber eh, qué diferencia hay entre estos dos tipos de, de láser, unos económicos y unos eh, costosos, por decirlo de alguna manera. Buenos días, doctora Andrea. Bueno, buenos días. Eh, la inquietud es bastante buena y hay que tener en cuenta varias cosas para resolverlo. Eh, láseres como equipos, como tecnología, existen de distintas calidades, eh, con distintos objetivos, como ya lo habíamos mencionado. Eh, hay incluso piezas de luz que permiten varias cosas. Una sola pieza puede pilar, una sola pieza puede obtener discreto rejuvenecimiento y la misma pieza nos podría servir para tratar algunas lesiones vasculares por ejemplo eh, pero lo ideal es que uno vaya a un sitio donde tenga un equipo eficaz que tenga una tecnología comprobada que tenga una potencia buena es decir una potencia alta pero segura y para lograr esas dos cosas una buena potencia y seguridad escogerse pues idealmente un equipo de muy buena calidad entonces las diferencias de ofertas en el mercado pues prácticamente están de pronto en diferencias de calidad de equipos eh, o en personas que tal vez lleven en el mercado ya demasiado tiempo utilizando un equipo y puedan disminuir costos si sí he visto yo que los pacientes les ofrecen eh, algunos láseres con ciertos objetivos que no es el principal objetivo de ese láser y por eso la terapia puede parecer eh, a simple vista y de manera superficial un poco más económica. Si uno escoge el láser preciso para cada objetivo, eh, es decir, por ejemplo, una pieza de láser eh, fraccionado para rejuvenecimiento que sería lo ideal, una sección de rejuvenecimiento facial con este láser que es el indicado para esta alternativa, puede costar aproximadamente unos 300 o 400 mil pesos. Pero, eh, existe otra pieza, por ejemplo, la luz pulsada, que no es por definición láser, que también puede lograr discreto rejuvenecimiento, no tan bueno como el del láser anterior, discreto eh, el rejuvenecimiento. A uno le podrían ofrecer un tratamiento de estos, eh, aparentemente con las mismas eh, características, con la misma eficacia, aunque no lo es, en costos mucho más baratos, una sesión de 100 mil, de 120 mil, pero hay que tener en cuenta que no es el mismo equipo. Entonces, entonces a la hora de comparar eh, precios, es recomendable comparar equipos, comer, comparar la luz precisa que a uno le van a realizar para poder sacar conclusiones si en realidad nos están ofreciendo el láser adecuado para cada enfermedad. Bueno, muchas gracias por responder esta pregunta, doctora Andrea. Feliz día. Bueno, feliz día para ustedes.